Bueno, yo creo que son complementarios, ¿no? Y, y de hecho eh, no han desaparecido, ¿no? que, que, que es como el, el eternum del periodismo, la, la prensa escrita en papel va a desaparecer, pues bueno, no ha desaparecido, ¿no? Eh, entonces yo creo que son complementarios porque... De hecho, eh, tú puedes hacer una campaña de, de comunicación, eh, qué sé yo, multiplataforma, pero si esa noche has aparecido en el Teleberry eh, ¿no? en, en concreto, o si apareces en la portada de, de, de cualquier periódico, o sea, yo creo que el, que el impacto que se tiene aquí en Euskadi pues, eh, pues es muy grande. ¿no? Entonces, si, si por ejemplo solo utilizáramos nuestras, eh, eh, nuestros medios de comunicación propios digitales, ¿no? redes sociales, nuestra web, etcétera, probablemente nos dejaríamos a un público que nos interesa porque o a priori no nos conoce, no conoce eh, los mensajes que que lanzamos o la realidad es que queremos transformar, pues estamos desaprovechando ¿no? que nos conozcan y que conozcan qué es la, cuál es la propuesta que, que hacemos, cuál es nuestro análisis y porque también hay una brecha generacional ¿no? en, en, en muchos casos. Eh, todavía hay gente que no maneja eh, redes sociales. ¿no? Eh, a partir de unas edades, pues eh, obviamente estar en redes sociales es estar en, en, en la vida, ¿no? es estar... Eh, en, bueno que te conozcan y que conozcan tu realidad, pero a partir de otras edades todavía se sigue consumiendo una forma más diaria, constante, eh, los medios de comunicación tradicionales. Incluso la gente usuaria de redes sociales también consume los otros medios, ¿no? Hay momentos, vamos en el coche al salir del trabajo y nos ponemos la radio, nos seguimos poniendo la radio. Eh, a las mañanas eh, en el bar, pues te sigue gustando leer el periódico, ¿no? Si tienes un rato aunque después utilices también eh, las redes sociales para poder consultar otras cuestiones. O ir directamente a la fuente que a ti te interesa, ¿no? que ahí es donde veo yo la ventaja de tener medios de comunicación propios. Eh, bueno, digamos que antes, nuestra única vía de entrada como organizaciones del, del tercer sector era a través de los medios de comunicación tradicionales, luego ya hay una tercera persona o a veces incluso una cuarta, ¿no? porque tú hablas sobre una temática que te interesa que se visibilice con un periodista, esa persona lo tiene que consultar a veces con, con su editor o su editora, eh, por lo tanto, hasta que tu tema aparece y demás, bueno, pues eh, hay varias personas que, que entran en el juego. ¿no? Eh, de esta manera, teniendo tus propios medios de comunicación, tú controlas tus mensajes, dices lo que quieres decir de la forma que quieres decir y te diriges a un público que a priori te está siguiendo pues, por algo, ¿no? porque, porque le interesa. Y también la segmentación es o sea, poder llegar aquel público que nos interesa de una forma mucho más eh, clara, mucho más específica, pues, eh, pues está, está muy bien, ¿no? porque conocemos muchísimo más a, al, al público que tenemos y a las reacciones que, que tiene también sobre lo que hablamos, porque también en los medios de comunicación tradicionales cómo mides, no? después de por ejemplo una entrevista en televisión, eh, eh, pues esa, esas personas que te han estado viendo que han sentido, que han, no cada vez hay más canales, porque sí que suele haber whatsapps de, eh, tanto en la radio como la, en algunos programas de televisión de, de, de público ¿no? o tuiteando que están comentando, pero siempre se lleva esa otra esfera ¿no? eh, de, de red social, entonces eh, bueno la ventaja es que sabemos además eh, cómo el público recibe los mensajes que trasladamos, eso es una, eso es una información muy valiosa.